Pero Por favor, señorías, guarden silencio. Comience, señoría. Muchas gracias, presidente. Bueno, pues para evitar un aumento de la confrontación armada y de las guerras y para seguir en la senda de la cultura de la paz, hay que detener evidentemente la proliferación de armas nucleares. Hay que reducirlas, hay que eliminarlas si es posible, porque son armas de destrucción masiva. Son, objetos, uh, son objetivos para vivir en paz y en un mundo más seguro. Actualmente, se estima que hay un arsenal de 15.000 armas nucleares en todo el mundo. 4.450 armas están a punto de ser utilizadas en cuestión de minutos, hecho que significa una amenaza sin igual. Es gravísimo 4.450 armas que podrían ser utilizadas apretando un botón en cuestión de minutos. La mayor parte de estas armas nucleares es mucho más poderosa que la bomba atómica que cayó sobre Japón en 1945. Si solo se detonara una cabeza, una cabeza nuclear sobre una gran ciudad, podría matar a millones de personas instantáneamente y provocar efectos irreversibles que persistirían durante décadas. El Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, el SIPRI, estimó que hay en el mundo más de 16.300 armas nucleares. Antes he dicho 15.000, el Instituto dice 16.300. ¿Por qué? Pues Porque hay países que no tienen la transparencia suficiente sobre sus armas nucleares, y eso también es un hecho gravísimo. No contamos con la suficiente transparencia y no sabemos de cierto ¿Cuántas hay? Sabemos que seguro 15.000, pero podrían ser 16.300, según los cálculos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. Al contrario de lo que se cree, no es Corea un del momento, Norte. Un momento, entonces... señoría, un momento sí. señoría. A ver, por favor, guarden silencio. Muchas gracias. Al contrario de lo que se cree, no es Corea del Norte quien posee mayor número de armas nucleares en el mundo, son Estados Unidos y Rusia los que poseen el 93% de las armas nucleares. Estos dos países ciertamente han reducido sus arsenales, pero queda mucho camino por recorrer. El 7% restante de las armas nucleares lo poseen el Reino Unido, Francia, China, Pakistán, la India, Israel y Corea del Norte, y los he ordenado de mayor a menor. Es decir, eh, Israel y Corea del Norte son los países que menos armas nucleares poseen. Ante la sin precedente escalada de tensiones entre Washington y Pyongyang, la campaña internacional para abolir las armas nucleares la ICAN, advirtió de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pone de relieve el riesgo nuclear en el mundo, ya que muchas personas, y es normal, estamos preocupadas por el uso de armas nucleares por parte de Estados Unidos. El uso de armas nucleares es una amenaza. El fracaso de desarmar a las potencias nucleares ha hecho que aumentara el nivel de riesgo que otros países compren armas nucleares también. Por eso hay que seguir el, el cauce, el camino del desarme nuclear. A más armas nucleares, a más países que tengan armas nucleares, otros países también van a sentir la tentación de seguir comprando armas nucleares para poderse defender. Ese seguro que no es el camino. La única garantía contra la proliferación y el uso de las armas nucleares es eliminarlas cuanto antes. Si bien los líderes de algunas naciones que poseen armas nucleares han expresado su visión acerca de un mundo libre de armas nucleares, han fracasado, es evidente. Han fracasado en desarrollar un plan para eliminar sus arsenales y los están, por contra, modernizando. Están haciendo armas nucleares mucho más potentes de las que teníamos antes pero mucho más compactadas, mucho más pequeñas y mucho más ligeras, desarrollando más la tecnología y modernizando lo que hasta ahora habíamos conocido. Esto es un drama al que España no debería colaborar. Sin embargo, el lento ritmo de este desarme ha hecho crecer la impaciencia entre muchos Estados que no tienen bombas atómicas y están preocupados por la posibilidad de que estas armas de destrucción masiva caigan en las manos equivocadas. Según Rey son de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad. Estamos asumiendo que el único propósito de estas armas es no ser usadas nunca. Sin embargo, sabemos que hay muchas fallas humanas y así, así como errores de cálculo también. Y No creemos que debamos contar en seguir apegados a, una, a esa asunción eternamente y a seguir confiando en que no habrá ningún error humano ni de cálculo. El 23 de diciembre de 2016 fue aprobada la resolución L41 de las Naciones Unidas con el título Desarme completo y general, avanzando así en las negociaciones para el desarme nuclear multilateral que definía una hoja de ruta para el desarme nuclear en todo el mundo, consistente en dos rondas de conversaciones. 123 estados de las Naciones Unidas votaron a favor de las negociaciones y 16 se abstuvieron. A esa resolución L41, sobre esa resolución L41, el Congreso de los Diputados, concretamente el grupo del Partido Socialista, presentó una PNL en el Congreso que fue aprobada y en la que todos los grupos votaron a favor, excepto el Partido Popular, que se abstuvo, el Congreso de los Diputados, la Soberanía Popular, aprobó favorablemente esa moción y daba apoyo a esa resolución L41 de las Naciones Unidas de desarme completo y general. Por tanto, hay que ser consecuentes con lo que se aprueba en el Congreso, señorías. Cabe recordar el desastre humanitario que provocó la bomba de Hiroshima y Nagasaki en 1945, en la que por lo menos 110.000 personas murieron instantáneamente. Y a esas muertes hay que sumarles también las muertes posteriores por enfermedad o por cáncer, por contaminación de la bomba nuclear. Dada la catástrofe humanitaria que supondría la utilización de armas nucleares, creemos que es esencial que el Senado de España exprese su apoyo al proceso y empuja al Gobierno de España a posicionarse a favor del desarme nuclear. Si el 7 de julio um, tuvimos una fecha histórica, el 7 de julio se aprobó en las Naciones Unidas un paso irreversible: se aprobó el borrador del tratado que prohíbe las armas nucleares con los votos a favor de 122 países, un tratado que hacía 70 años que se estaba esperando. Un tratado sin precedentes, un éxito, un éxito social e internacional al que España debería dar apoyo. Por lo que respecta a los países europeos, Austria, Irlanda, Liechtenstein, Malta, Suiza y Suecia lo votaron favorablemente. Tenemos países europeos, cercanos, vecinos, que se han adherido a este tratado y que lo han votado favorablemente. Este debería ser nuestro ejemplo a seguir. El tratado prohíbe a las naciones firmantes que desarrollen, prueben, transfieran, posean, exporten, usen o amenacen con usar armas nucleares. Tampoco pueden inducir a nadie a incurrir a esas actividades ni permitir la instalación y uso de armamento nuclear en su territorio por parte de otros estados. El pasado 20 de septiembre se abrió el periodo de adhesiones al tratado que ha de ser firmado y ratificado, que ha sido firmado y ratificado ya por 50 estados. Ha entrado en vigor y podría sumar a muchas más naciones, a todas aquellas naciones estados que quieran adherirse también aquellas que poseen armamento nuclear, por supuesto, siempre que accedan a desactivarlas y destruirlas en un periodo de tiempo determinado, puesto que el tratado es legalmente vinculante. Finalmente, el viernes 6 de octubre conocimos que el Comité Noruego del Nobel otorgó a la campaña ICAN el Premio Nobel de la Paz 2017 y por eso nosotros rehacíamos nuestra moción. Entendemos que hacernos una autoenmienda eh, puede ocasionar alguno, algunas alteraciones en los grupos, porque puede haber líos de, de versiones de la moción, pero a nosotros nos parecía absolutamente pertinente. Después de que el viernes supiéramos que la ICANN ICAN, que tiene en su seno asociaciones españolas, catalanas, vascas, que están, eh, que están trabajando seriamente para la abolición de las armas nucleares para el desarme nuclear. Después de haber recibido este Premio Nobel de la Paz, ¿qué menos que que el Senado haga un reconocimiento a la labor que ha estado haciendo la ICAN? Por eso nos hacíamos esa automienda y porque entendíamos también que era muy importante que el Partido Popular, que el Partido Socialista se sumaran a este. Clavo... Vaya terminando, señoría. Sí, termino, señoría. Se sumaran a este a esta petición de adhesión de España al Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares. Es esencial que hoy se pueda aprobar esto. Gracias.